como llegas si más rápido libertad y mira yo las veces que voy tengo que ir con la bici y se me complica con las bolsas el manurio se me va por un lado para el otro Ah, está complicado qué hago y soy un vengo ahorrando pero no, no me decido bueno pero no me, me parece que llega el momento de recibir justamente la información de la sí. persona correcta bueno como siempre Germán de Finance Group Germán Muñoz nos trae la, la información para poder llegar Bien. a ese cero kilómetro Germán cómo estás ¿Cómo está, Buen día, saludarlo como siempre, Naomi, Carlos, a todo el equipo, ¿cómo, cómo andan? Bien, muy bien, tranquilos, transitando después de toda de la convulsionada que <risa> sí, tuvo ¿Sí, la estamos? mañana, sí, sí. <risa> tratando <risa> de bajar un poquito ahí con con información con vos. Sí, sí, bueno, traemos lindas noticias para poder este, darle a todas las personas que pueden, como decía Carlos, tienen un capital, tienen... Un, un monto ahorrado, quizás quieren cambiar el, la moto, el auto por uno más nuevo, bueno eh, la, la oportunidad que ofrece el fin es eh, realmente interesante eh, cuanto menos interesante debido a que trabajamos eh, no, no solo con cero kilómetros sino que con muchos usados, de muy buena calidad y obviamente con la garantía que uno necesita a la hora de comprar un vehículo sin en el caso de ser usado ¿no? este, y también la posibilidad de que podamos amoldar la compra de dicho vehículo al bolsillo de cada uno, ¿no? Esto es importante, porque acá, acá en finance cada uno puede elegir cuánto pagar mensualmente por el auto y además la posibilidad de decir, mira, yo trabajo de forma independiente, soy monotributista, en blanco, en negro, como sea, no va a ser necesario un recibo de sueldo, ¿no? solamente con DNI te lo puedes llevar a casa. Bien, esto es muy sencillo, digo, para todos los que nos estén escuchando. Como marcas vos, trabajen, o sea, la forma de trabajo que tengan, lo que necesitan es pagar la cuota mensual que encima uno puede acordar. Sí, además de que uno puede acordar, Carlos, es real que eh, uno va a poder elegir el modelo y marca del vehículo uh -huh. en base a su necesidad. Nosotros en Finans vendemos, chicos, 2013 en adelante, modelitos 2013 en adelante y este, pues, es una gama impresionante de, de vehículos que, de verdad, que son todos muy lindos y la posibilidad de que esa cuota que estamos hablando, no solo que la vas a poder elegir, sino que también va a ser una cuota fija y en pesos cuando hoy cuesta conseguir algo fijo y en pesos, bueno, lo vas a tener mediante el contrato de, de la empresa Eso está muy bueno porque eh, marcás muy bien esto de puede ser un usado puede ser el cero kilómetro todos tenemos la posibilidad, sí muchos eh, están emprendiendo muchos muy, sí. Hay muchos emprendedores Y a la sí. hora de buscar un vehículo Es importante porque termina siendo ese vehículo Tanto familiar como un lugar una herramienta de trabajo Ustedes tienen todas esas opciones sí. Totalmente, totalmente Por eso es, es muy interesante Cada vez que tenemos una charla Una entrevista con un cliente en la oficina Porque eh, queremos darle la mejor opción no A elegir hablabas de las personas eh, este, que, que son emprendedoras, Carlos, que recibimos muchísimas consultas por, por ejemplo, vehículos utilitarios, ¿no? Uh -huh. eh, los vehículos que tienen asientos atrás, pero que lo pueden rebatir, que quede un furgón, como un Renault Kangoo un partner, un berlingo, o tener las personas que necesitan la cabina simple o cabina doble, bueno, están todas las alternativas, o por ahí la persona que quiere comprar un auto para hacerlo trabajar, también ¿no? Así que eh, están todas las, las oportunidades, eh, como siempre decimos eh, la, la compra es sencilla porque no no vas a renegar con licitaciones y sorteos, eh, acá no existe eso simplemente es con tu cuota fija y en pesos al día y eh, la posibilidad que no dependas de nadie para comprarlo yo creo, yo creo que es una tranquilidad porque si hoy en día tenés que decir necesito uno o dos garantes y salir a buscar a esas personas también las pones en un compromiso ¿no? entonces en este caso no va a ser necesario porque va a depender de vos la compra Bien. bien. Bien, bien, bien. Ahí entonces tenemos toda la información que necesitamos. Ahora me falta el número. Claro. Para comunicarme. Exactamente. Sí, yo le voy a dejar un numerito, chico donde pueden contactarse. Pero mira, puede ser un mensaje de WhatsApp, o si te queda cómodo hacer una llamada perdida, o lo agendás y después te contactás. Eh, en el momento que te contactes, vas a recibir respuesta. El numerito es 381-554-8601 sencillo, lo voy a repetir, 381-554-8601 y este, obviamente que también tenéis las redes sociales de la empresa y las direcciones, como por ejemplo ahora a las 9 abrimos en calle Catamarca al 50, también en calle Las Eras 143 y estamos también en el sur, en Concepción, en calle Juan Gorena 1200. 41. Hoy, chicos, tenemos una entrega en la Catamarca al 50, al mediodía, Vamos. que se, se trata de, de un llave por llave, donde el cliente va a entregar, en este caso, su este, Sandero 2015 y se va a llevar un Goldtrain 2020. Eso es un cambio muy lindo que está haciendo, avance de modelo, y no queda pie jamás. Qué bueno. Bien, bien, bien. Entonces, hoy esta entrega sabemos que siempre van haciendo y nos van contando, y encima lo podemos ir chumiendo por las redes. Exactamente, las redes sociales Finance Tucumán, tanto Instagram como Facebook, figura de igual manera Finance Tucumán. Y como decía, los horarios de corrido. De corrido porque te hagas un lugarcito en algún momento del día, de 9 a 20 horas, te das, consultas, sacas las dudas y ya eh, queda en tu decisión arrancar y tomar, obviamente, ese impulso que te lo queremos dar. Gracias Germán, como siempre, por toda la información. Seguramente nos vamos a estar volviendo a encontrar. No, gracias a ustedes, tipo. Un placer, como siempre, cada contacto y que tengan muy buena semana. Un abrazo, Germán. Abrazo grande.